Es una empresa que empezó hace 11 años, en abril de 2010 eh, con el objetivo de producir grafeno eh, para investigadores porque es un material muy nuevo y ahora mismo está en fase de investigación. Pero esperemos que el grafeno busque aplicaciones industriales en el mercado cuando se desarrollen productos de grafeno. Eh, ahora ya somos 36 personas en Grafenea que nos dedicamos pues, a la producción e investigación de, de grafeno. Eh, la idea de pedir un proyecto de BDIH Connection fue porque hasta ahora nos dedicábamos solo a producir el grafeno, pero que queríamos como avanzar un poquito más y acercarnos más al producto, al desarrollo del producto y por eso contactamos con ZigBio Magunet, que trabajamos bastante con ellos eh, para eh, desarrollar biosensores de grafeno, funcionalizar el grafeno y luego medir. Eh, para, al final, desarrollar estos biosensores. Eh, los beneficios que hemos obtenido, eh, al final, han sido el acceso a, a equipamientos diferentes para poder desarrollar este producto. Porque al final, en Grafenea tenemos equipamiento para producir grafeno, para analizarlo, pero no para, para ir un poquito más y desarrollar ese producto. Entonces con Biomagune hemos trabajado en la funcionalización y el análisis digamos, de, de reacciones bioquímicas eh, para poder detectar, bueno, la idea ha sido el virus, el SARS-CoV-2, eh, que produce la enfermedad del COVID-19. Vemos al final que el tema de biosensores eh, puede ser muy interesante desde el punto de vista de perspectivas de mercado. Por, por temas de pandemias, pero no solo para detectar y controlar eh, futuras pandemias, sino también, por ejemplo, para, para la detección prematura de, de cáncer. Pues ir a ta hacer targeting de biomarcadores específicos utilizando grafeno. Al final, las propiedades del grafeno es que es una sola capa monatómica, muy sensible que detecta cambios muy pequeñitos. Entonces, necesitas concentraciones muy, muy bajitas y no sé, sería como point of care diagnostics. Eh, utilizarlo lo podrías utilizar en casa para hacer diagnóstico de diferente, diferentes enfermedades. Pues, eh, a la le aportaría pues, tener el grafeno en el mercado, <risa> eh, poder vender más, ser más personas pero bueno igual también ayudar eh, pues, a mejorar eh, las terapias, eh, la detección prematura de cáncer, pues mejorar digamos eh, las perspectivas de, de, de vida de la gente y bueno, aportar nuestro pequeño gran, granito de arena a la sociedad.